Te doy la bienvenida a este video, Epsilon Academy está allí para ti, qué fino que llegaste hasta este punto porque te voy a dar estrategias, técnicas, sugerencias para el examen, el examen que tú vas a presentar al ser presencial Aquí al final se basa en estrategias que tú tengas más allá de conocimiento para poder responder la mayor cantidad de preguntas en el menor tiempo posible. Ya tuviste toda la explicación de los ejercicios anteriores y te voy a dar algunas sugerencias prácticas para ti. Este video es rápido.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 Te voy a dar algunas sugerencias prácticas para ti. Este video es rápido. Quiero que tengas esto presente. Uno, no respondas el examen en orden. Aquí los videos, los ejercicios estuvieron en orden, pero tú en el examen, tú sabes en lo que eres bueno, en lo que eres buena. Empieza realmente por donde tú te sientes más cómodo, más cómodo. Te gustan los de análisis de la imagen, te gustan los de lógica, te gustan los de calcular cosas, te gustan los de matemática, eh, de fórmulas, de expresiones. Te gusta, empieza por allí. No, que a mí me va mejor en porcentaje. los de porcentaje. ¿Por qué? Al final, muchachos, a ustedes le están evaluando. No que tú, o sea, la meta no es sacar más de la mitad del examen, la meta es estar por encima del promedio de los resultados que se, se obtienen en esa evaluación. Entonces, en el fondo, el desempeño de nosotros tiene una capacidad limitada. Somos seres humanos. ¿Qué sucede allí? Para ustedes es elemental a poder aprovechar su concentración máxima para poder sumar la mayor cantidad de puntos posible. Algunas personas piensan que no, que hay que empezar por donde tú tienes más fallas para que estés más concentrado. A ti no te están evaluando desempeño, a ti te están evaluando resultados, compadre, comadre. Entonces, cuando tú empiezas y haces así eso, cuando vayas al, al área donde a ti te va mejor, vas a estar cansado. Tu desempeño por, por naturaleza va a disminuir, tu concentración va a disminuir y tu rendimiento no es el mismo. Entonces, por más que sea, lo importante es que tú sumes Por lo tanto, empieza por las preguntas que tú dominas y por eso es importante el orden aleatorio en una prueba presencial. Algo importante, si te dan la posibilidad de empezar por el área que tú manejas. Mira, este es el examen, tienen tantos minutos, empiecen. Arranca por el área de tú, que tú manejas mejor. Yo, por ejemplo, arrancaría por matemáticas si me dan la posibilidad de escoger, si a ti te dan la posibilidad de escoger y eres mejor en lenguaje, empiece por lenguaje y luego vengas a matemáticas porque ambas tienen la misma cantidad de preguntas, ambas van a sumar igual, entonces en ese caso arranca por tu área de experiencia y cuando entras al área de experiencia orden aleatorio, ¿para qué? Respondiste la pregunta, me voy a la hoja de las respuestas, marco. Hice la pregunta 13 de primera, busco la pregunta 13, me dio la C, marqué la C. No dejes eso para el final. No, que yo voy a responder todo y al final empiezo a transcribir las opciones. Error garrafal. Respuesta que responde, me voy a la hoja a marcar. Importante esto, pausas activas durante el examen. Un examen, la parte verbal tiene 60 minutos, la parte de matemáticas 75 minutos en este examen. Son 2 horas 15 en total. Padre, a uno se le cansa la espalda todo. Suelte las cosas y estire. Ahí sentado. Estírese y no, o sea, desconéctese. La idea es tomarse al menos un par de minuticos para hacer que nuestro cerebro pueda oxigenar, pueda procesar y se pueda calmar. Si te sientes nervioso o nerviosa, quiero que sepas algo. Eso está bien. No pasa nada. Pero lo que sí es importante es qué haces con eso que sientes Pregúntate ¿Tu vida corre peligro? ¿Está en riesgo? O sea, va a venir, no sé, Freddy Krueger Por tu vida, porque no salgas bien en este examen Relájate Bachillerato tiene un esquema Bachillerato tiene una finalidad con sus exámenes Es otra dinámica La universidad lo que está haciendo es midiendo y Te lo voy a poner así Si tú te preparas y ves que el examen es sumamente difícil relájate más todavía porque así como es difícil para ti va a ser difícil para todo el mundo, el promedio va a disminuir. a la universidad por medir a los estudiantes no le conviene estar colocando una evaluación realmente difícil tampoco regalada ah no que el examen estuvo regaladísimo, eso estuvo facilísimo, no te confíes Saca la mayor cantidad de puntos posible ¿Por qué? Porque así como tú lo estás viendo fácil Todo el mundo lo está viendo fácil El promedio va a subir y tú tienes que buscar estar por encima del promedio Porque no es sacar más de la mitad del examen Como el examen tiene 100 puntos, por ejemplo Como el examen tiene 100 puntos por ser 100 preguntas Tengo que sacar más de 50 Si el examen está fácil, mucha gente va a sacar más de 50 El promedio puede ser 57, el promedio puede ser 60 Tú metes a estar por encima del promedio ¿De acuerdo? Entonces para que por favor tengas eso en cuenta Porque aquí la idea está en No dejarse abrumar Por el nivel de dificultad que vemos en el examen No ponerte a discutir con el examen Ir directo a las preguntas Ya tuviste la metodología Entonces la clave está allí En que tú puedas realmente Procesar la información Calmarte No está en peligro tu vida Llevar la mente Al presente Y esta es otra estrategia Puedes llevar frutos secos, maní, pasas, chocolate, para que calmes, puedas calmar la ansiedad que puedas llegar a sentir. Porque al final, básicamente tú dices, no, para empieza, tu mente empieza a volar, tú te creas un, un guión de una película aquí en la cabeza y te vas al futuro. ¿Qué pasaría si yo no quedo? Empiezas ya a asustarte, no, Dios mío, yo no voy a quedar. Relájate. Si la prueba es difícil, cálmate que es difícil para todo el mundo. Está bien que sientas eso No significa que esté mal Simplemente es qué haces tú con lo que estás sintiendo Te vas al pasado Te vas al... No, no, la idea es traer la mente al presente Y una manera de traer la mente al presente Es activar nuestros sentidos Y hacer que nuestro cerebro se concentre en ese sentido Por eso Puedes hacer respiración consciente Ojalá que no se te tape las narices Pero puedes hacer respiraciones conscientes. Ahí estás trayendo la mente al hoy o con el sentido del gusto por eso es importante el chocolate por eso es importante comer algo suave trata de que, no que no sea chicle porque al final también hay un efecto secundario en el estómago y muchas cosas ahí pero es importante eso tampoco es que vas abrir una yaca un pabellón en pleno examen ¡qué pena! pero estoy ansioso voy a empezar a comer no, tampoco, esa no es la idea entonces ahí tú dices bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? me siento ansioso un, un chocolatico ahí cada cierto tiempo plan, plan, plan, plan te calmas Cuidado con el agua. Hay personas que con los nervios el agua hace que vayan al baño a cada ratico. Si tú eres de ese tipo de personas, no tomes tanta agua. Por lo menos para mojarte los labios. Yo tengo agua aquí. Mira, ¿sabes qué? Para mojarte los labios. Tampoco es... Y a ratico con las piernas así que no te deja concentrar. Tengo que venir al baño, tengo que ir al baño. No es la idea tampoco. Entonces, cuidado con esas cosas. Administración del tiempo. Esto es de estrategia. Las pausas activas son importantes. Cada 45 minutos... O después de una hora, cuando tú te sientas cansado. Hay gente que empieza el examen y Andy que Ay, mira, hay un bombillo aquí arriba. No, no, no, no, no. Ya te has desconcentrado. Desconéctate, te estiras, te relajas y luego sigues con tu evaluación. ¿De acuerdo? Tranquilízate, procesa la información. Allí tú agarras y dices, mira, pana, ven acá esta pregunta me parece complicada siguiente pregunta que tú por el momento no significa que no puedas hacerla por el momento no tengas idea de cómo resolverla pasa a la siguiente es ojear es hacer un escáner para empezar a escoger por dónde vas a, a arrancar verbal tiene su estrategia matemáticas tiene su estrategia esto que te estoy diciendo también aplica para verbal tú puedes en tal caso ir directo a la pregunta en matemáticas siempre te voy a recomendar eso voy a la pregunta para tener la idea para dónde voy que me están pidiendo hacia dónde va todo este asunto leo la información muchas personas saben sacar la cuenta pero se si les dificulta es el hecho de no saber qué hacer bueno, déjame decirte que venimos acostumbrados de un sistema en el que nos han dicho qué hacer pero no nos han dicho razones nos dieron el pescado pero no nos enseñaron a pescar entonces la universidad para que tú puedas entrar, tienes que demostrar el, tu nivel de razonamiento, no nivel de cuenta. Por eso te dicen que tienes que hacer el examen sin calculadora. El examen es sin calculadora porque las operaciones están hechas para que tú puedas hacerlas a mano. Ya tú viste en los ejercicios que hicimos. Se pueden resolver todas a mano. Entonces, sugerencia final. Cálmate y coopera. Lo que está pasando en ti puede estar pasando en todos los demás. Y deja de... Pensar en el resto, concéntrate en ti Hay gente que tiene el síndrome del ventilador ¿Lo has escuchado? Le dan el botoncito y en el examen tú lo ves y que Entonces, ruégale a Dios que el de la izquierda no ande con la mano así Porque empieza y que Yo no estoy escribiendo nada El bachillerato nos enseñó a que en un examen Para tener confianza en nosotros Mientras más yo escriba Mientras más tiempo yo le invierta al ejercicio Mientras más me duela la mano escribiendo más paz y tranquilidad siento porque la brisa, la rosa de Guadalupe la vamos sintiendo. No, aquí no. Aquí, atención, mientras más rápido tú respondas la pregunta, mejor todavía. Hay diversos caminos para resolver siempre las cosas. Quiero que sepas que el hecho de que tú tengas un camino extenso no significa que esté mal. Significa que probablemente tomaste un camino largo, pero para que te tranquilices y puedas confiar en tu criterio, si tú con lógica leíste, si tú con lógica interpretaste bien la información y te edita, te memo, me memo, yo estoy seguro de lo que estoy concluyendo es, mira, esto es así, así, así, así, la respuesta es esta, así te había tomado 30 segundos, siga, en los ejercicios que resolvimos te lo demostré, siga, hay unos que están hechos para responderse rápido, hay otros que están hechos para tardar algo más de tiempo, en promedio están los dos minutos por pregunta, pero la prueba está diseñada para que tú tengas la capacidad de hacerlo. Tú puedes. Tú estás hecho para que esto lo puedas lograr. Enfócate y concéntrate en tus capacidades. Olvídate de tu alrededor, olvídate del que dirán, del mundo en general. Y esto es simplemente una prueba de medición para poder establecer qué estudiantes van entrando. Ahí te lo dejo. Entonces, espero que te vaya súper bien. Déjanos aquí en el comentario, déjanos aquí en los comentarios cuál es tu experiencia, qué pasó luego del examen, cómo te sientes luego del examen que vamos a estar pendiente de tus eh, resultados. Te invito a que vayas a epsilonacademy.com. Nuestro servicio de Epsilon Plus está disponible para ti. No solamente para que ingreses a la universidad, sino también para que sientas aquí una mano aliada, un respaldo absoluto en el que tú no estás solo. Puedes practicar. Puedes tener asesoría en tiempo real, puedes tener asesorías en vivo y directo de este estilo. Y con esto vas a poder contar con nuestro servicio de Epsilon Plus. Cursos en vivo y directo. te invito a que visites nuestra página web que está aquí en la caja de descripción del video. Y también está nuestro número de WhatsApp. Mi nombre es Wilner Forra, soy el director general de Epsilon Academy. Te invitamos entonces a que respires, cooperes, sueltes y dale con todas. little bit